Pero ahora vamos a hablar de otro tema que seguramente está inquietando a mucha gente y tiene que ver con esta situación que se registra ahora mismo en Argentina, la crisis económica en Argentina que hace que el, la tensión que se genera sobre las fronteras, eh, esas dos fronteras importantes que tenemos con Argentina, por el lado de Potosino con Villazón, por el lado de Tarija eh, con eh, Salvador Massa, ¿no es cierto?, Positos, como le conocen otros, hace que pues haya un, una cuestión bastante complicada y nos ha parecido interesante hoy eh, publicar y hacer énfasis en los esfuerzos que está haciendo la aduana precisamente para entrar y controlar esta situación. Hemos invitado para hoy, y quiero darle la más cordial bienvenida, a Karina Cerrudo. Ella es la Presidenta Ejecutiva de la Aduana de Bolivia. ¿Qué tal, Karina? Qué gusto. Por un fin podí, por fin puedo entrevistarte. Ah, te andé, anduve buscándote cuando estábamos en la radio, pero era una, una autoridad casi inaccesible. Hoy para mí un placer, la verdad, para, para hablar de este tema. Y bueno, otros temas que hacen, obviamente, a la actividad de la aduana. Qué, qué tarea la de la aduana, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, bueno, un placer de verdad estar con vos, ¿no? Ese es muy grato para nosotros estar con periodistas de tan alto nivel. Muchas, Muchas gracias. gracias. por el espacio. Y bueno, sí, estamos encarando justamente por mandato de nuestro presidente Luis Arce este plan de contingencia coordinado con las Fuerzas Armadas y a la cabeza del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Entonces, con ellos hemos coordinado todo este plan operativo ya desde la anterior semana y hemos decidido incrementar el personal. Ha ido un contingente de más de 500 militares, Militares a toda la parte sur de nuestro país debido a la inflación tan alta que ha sufrido la Argentina y la devaluación que tiene de la moneda. Eh, a raíz de esto, nosotros pensamos que la consecuencia inmediata va a ser el incremento del contrabando eh, de toda la producción, principalmente de alimentos y granos que viene de la Argentina hacia Bolivia. Es así que un contingente de 500 militares se está yendo a, la, eh, bueno, se está yendo a todo el sur, ya se han ido, es más, al sur del país. Justamente el viceministro está. Camino a Yacuiba. Para reforzar justamente estas, estas fronteras. En Tarija tenemos dos fronteras, que ya la mencionabas, Yacuiba con Salvador Maza, Bermejo con Aguas Blancas. Cierto, ¿verdad? Sí, que Bermejo ya. con Aguas cierto, Blancas. Es y Villazón con, con la Quiaca. Entonces, han lleva, hemos llevado estos 500 militares, la aduana ha hecho un esfuerzo grande, eh, llevando también 100 funcionarios públicos, que van a estar 24-7, también trabajando en, en un mayor control, un control más exacto, exhaustivo en nuestros puntos de inspección fija. Nosotros tenemos puntos de inspección fijas en Villamontes, en La Mamora, en Pachani, esos son de Tarija, y estamos abriendo un punto de inspección fija más que es en Abra de la Cruz. Y estamos también en Villazón con un punto de inspección fija que está en cuartos y otro en penitencia. Y justamente a raíz de todo este incremento de personal hemos llevado también eh, tecnologías de videovigilancia en drones, cámaras en drones para sobrevolar todos estos caminos de tiempo que utilizan los camiones contrabandistas para llegar a los centros urbanos y hemos llegado también hemos llevado cámaras de vigilancia corporales para nuestra gente para que podamos hacerle seguimiento nosotros y ver cómo están haciendo estas intersecciones eh, cuando llegan los contrabandistas, poderles brindar ayuda, que nos puedan pedir también auxilio porque sabemos que estos clanes contrabandistas están en, bastante empoderados, manejan mucha tecnología compran información de muchos lados entonces es un operativo bastante grande que va a estar ahí hasta que Veamos que, que la Argentina ya se ha estabilizado un poco para poder retirarnos. Mientras tanto, vamos a estar ahí reforzando. Ahora, yo mucha gente quizás se haga la pregunta y diga, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto despliegue? O sea... ¿Qué siempre es pues, el contrabando? ¿En qué medida nos hace daño? ¿En qué medida nos afecta? ¿Para qué todo este despliegue? ¿Para qué todo este, este movimiento de gente? Quizás explicar una vez más y decir cuál es el sentido de que nosotros, por ejemplo, digamos, ya que entre nomás el contrabando. ¿Qué significaría eso? Para nosotros el contrabando es una, una lacra en la economía. Un una perforación a nuestro modelo económico, ¿no? una perforación a la economía eh, de los empresarios, de, los, de la gente que produce en el campo que, le, que pone su esfuerzo eh, microempresarios, medianos empresarios grandes empresarios que invierten eh, en la compra de maquinaria en, la, en el alquiler de sus, eh, de sus lugares donde producen que genera empleo, que vende sus productos pagando los impuestos pagando todo lo, lo, que, lo que debe pagar legalmente, importando. Materia prima también pagando las tasas y perdón, los impuestos y los gravámenes arancelarios que corresponden. Los productores que sacan muchas veces créditos, que con gran esfuerzo producen en el campo eh, con toda la, la, la, la uria o todos los. La, todo lo que tiene, necesita para que se produzca en el campo, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, Correcto. nosotros, eh, nuestro modelo económico está eh, se fortalece del mercado interno, conoces bien el modelo económico, entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra industria, nuestra producción. Este contrabando cuando ingresa lo que hace al no pagar impuestos, eh, Dos cosas, ¿no? No paga impuestos, eh, son costos muy baratos porque vas a la Argentina y compras a muy bajo precio y compiten con nuestros productos que nos cuestan, que ya llevan eh, intrínseco los impuestos, de, de, de impuestos nacionales que han pagado para los insumos también, los tributos correspondientes, los gravámenes, um, pagan salarios y los salarios vos sabes que también están con la ley general del trabajo. Entonces, le hacen una competencia desleal. Y la gente compra, compra porque va y dice: Ah, quiero comprar esto que es más barato. Y la segunda cosa es que también ataca el tema de la salud en estos productos, ¿no? Son productos de contrabando que no han cumplido en muchas veces la cadena, por ejemplo, la cadena de frío. Ví estos pollos ayer, ¿no? Ayer que ustedes pollos, mostraron... ¿no? Pescado. En, en Argentina, justamente, eh, en la frontera con Argentina. Exactamente, pollos, pescado, carne. Que puede eh, ser una, una bomba de tiempo. Claro, para una yogures, eh, todo, todo, todo el tema este de los lácteos, ¿no? Porque de la Argentina viene principalmente eh, alimentos. Es lo que más viene de la Argentina, alimentos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces vienen estos productos, la gente compra, pero no sabe, en algún momento se ha roto la cadena de frío, por ejemplo, en salchichas, en, en mortadelas, ¿no? En todos estos, estos productos de carnes frías. Entonces, la gente va, compra y dice, ah, qué rico, pero puede estar... Eh, contaminado. Contaminado, claro, porque, tremendo. claro, porque se ha roto toda esa cadena, ¿no?, de conservación de los alimentos. Entonces, ahí también participa CENASAC. CENASAC tiene que participar, está con nosotros también controlando en las fronteras. Y bueno, debido a este incremento ya hemos tenido las consecuencias, ¿no? En Villazón, por ejemplo, ahorita estamos con un paro, estamos con, con, un, con un bloqueo de, de, de algunos comerciantes. ¿no? ¿Magalleros, o, no, o No, son comerciantes. comerciantes, esta gente que va y, y lleva... O sea, claro, los intermediarios, los que especulan, ¿no? Sí, que no arriesgan ellos, nada y hacen daño a la economía y no les importa. No. Mientras yo gano hay plata que se funda mi exactamente, país. Exactamente, y ¿no? quiero ganar más, no, eso es lo que nos llama la atención, porque pueden hacer una menor cuantía. En la frontera, a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, en Yacuiba veíamos la, el paso que es legal con migración, está también para hacer TBF, TBF es un régimen donde la población de ambos países, ¿no? En uh -huh. la frontera, a 50 kilómetros, puede mensualmente introducir hasta 300 dólares por familia eh, eh, mercancía de ambos países. Es el tráfico vecino al fronterizo. Vos llevas el producto y eh, lo puedes consumir o comercializar. Lo que hacen es ya llevar demasiado y, claro. y, y llevarlo a las y bodegas, acumula, acumular acumula, en las claro. bodegas, ya para los contrabandistas grandes, meterlo a los camiones e intentar introducirlo al país no para hacer daño. ¿Qué está pasando en Villazón? Entonces, ¿no? en Villazón sí. la gente lo que ha hecho ha sido bloquear. Está bloqueando la carretera, están sentados ahí y nos están diciendo que les demos 15 bultos, ¿no? Como una amnistía en 15 bultos, sin que veamos el valor de eso, de los 15 bultos. ¿Te imaginas si aceptara la aduana esa, eh, eh, esa solicitud de claro. esta gente? O sea, claro. haríamos que toda la gente del país diga, claro. dinero fácil, voy es, y es me validar, llevo... Es validar la actividad ilícita. Claro, ¿no? me llevo 5 mil dólares, lo traslado aquí claro. y están pidiendo... Y y después sí, se exige. Y están pidiendo que les garantice hasta llegar al mercado. Es decir, si tengo un, un punto en Villazón, claro. que, no, que no haga el control en 15 bultos y si pasa después por eh, Oruro tampoco que los controle y si pa y llega a la paz tampoco que los controle. O sea, claro. Que les garantice la llegada al mercado. Entonces, para nosotros es absurdo esa solicitud porque realmente significaría ya re romper todo lo que es el, el esfuerzo de nuestra producción. Es decir, no, hay, no hay un punto de negociación ahí, ¿no? Es, no, es complicado, ¿no? Es, es, una com demanda, es una demanda que te lleva a la informalidad. Claro, y porque absurdo, además ¿no? te estás pidiendo algo ilegal, es como si me, si me dieran, por favor, que sea lícito asesinar. O sea, o sea no, de el contrabando es un, es, un, es un ilícito, es una contravención hasta los 200.000 mil UFBs y luego es un, es de un delito. ¿Cuándo comenzaron con estos operativos, con los militares y todo esto en el sur? ¿Ya, el, ya están en este momento ya funcionando? Ya estamos, sí. El viceministro está justamente llegando ya, a Cuba si es que no ha llegado Perfecto. ya. Nos, encantaría en, nos encantaría en las próximas ediciones poder conocer un poquito los resultados, cómo les está yendo, cómo está marchando todo. Creo ya. que es importante también que la gente sepa ¿no? de las actividades que se realizan a tantísimos kilómetros en condiciones a veces tremendamente complejas, perversas. Bien, eh, ...nos interesaría tener esa información... ...y segundo, una duda, una consulta en inquietud... ...que posiblemente muchos eh, estarán teniendo... Eh, ...la historia de la sábana corta... no uh -huh. ...te tapas la cara pero te destapas los pies... Uh -huh frontera con Chile, frontera con Perú, ¿sigue el control tal como ha estado siempre? ¿O se está sí. descuidando, se está reforzando, llevando por al otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo es más o menos el tema en la aduana? Bueno, el control sigue en todas las fronteras. Igual Nosotros, como siempre. Igual como siempre. Nosotros hemos roto el récord el año pasado en tema de comisos. El año pasado, hasta este mismo tiempo, estábamos cerca de 350 millones, ¿no? ¿De? De contrabando. ¿De, bolivianos? De, de bolivianos? de bolivianos. ¿De bolivianos? Ya. Sí. ¿Y ahora no, mismo? De, no, menos era, ¿no? Menos de, de esta cantidad. Ahora ya. estamos ya estamos llegando a los 360 millones. Hemos eh, eh, roto nuestro propio récord del año pasado. ¿Mm? y es, son red, son cifras históricas porque nunca en los en los años anteriores se han dado semejantes cifras en este mismo periodo de tiempo. De acuerdo. Lo mismo pasa con la recaudación. Nosotros la gente siempre piensa que la aduana es la que la que solamente comisa, la que controla la el que contrabando. Te quita tus cosas, Exacto, digamos. y no es así porque la misión fundamental de la aduana conforme la ley 1990, la Ley General de Aduanas es más bien el control de la importación y la exportación para el pago de los tributos correspondientes. Exactamente. Hacer las pólizas, digamos, para que la gente entienda de Tal lo que cual. importas o de lo que exportas, tienes que hacer una póliza. Exactamente. Esa es la tarea de la aduana, ¿no? Corretear. Nuestro... Claro, y nuestro gran... la mayoría de nuestro personal está aquí haciendo precisamente ese control para que por la zona primaria no pases sin pagar lo que corresponde, ¿no? Nosotros claro. te hacemos la valoración, la justa valoración y pagas, ¿no? Uh -huh. Importas legalmente, tienes tu documentación y puedes llegar al mercado que vos quieras, se nacionaliza tu mercancía. Eh, y ahí nosotros eh, somos igual que impuestos nacionales, recaudamos para el tesoro, la aduana solvente, el Tesoro General del Estado en un 25%, y mira, nosotros hemos tenido tan buenos resultados esta gestión que en este mismo periodo de tiempo, comparados con la gestión 2019, estamos en un 5% más. En el 2019, que era un año normal, por eso nos comparamos con el 2019, un año donde no había pandemia, donde la economía estaba con, eh, con el modelo económico que ahora tenemos, eh, teníamos hasta esta fecha eh, 7.600 millones de bolivianos recaudados. Ahora estamos en más de 8.100 millones de bolivianos. Uh -huh. y nos estamos comparando con un año normal. Entonces, eh, se está facilitando el comercio, agilizando, es lo que nos compete, la facilitación del comercio. Obviamente, la otra tarea es también controlar el contrabando para que la gente entre por la puerta y no por la ventana y pague los impuestos que corresponden. Entonces, eso también es una señal muy buena de que la economía está, se está recuperando. Para nosotros, está marchando muy bien, se está recuperando porque eh, la gente está tributando, está entrando por la puerta pagando sus tributos y obviamente están entrando porque las industrias están las y las, las microempresas siempre están produciendo. Y están vendiendo. Y otra cosa saludable también que nos muestran los datos es que la exportación, como has debido escuchar en sí, muchos sí, medios, muy, lo buenos, dicho, muy buenos datos. Muy buenos, estamos al 38% de crecimiento del año pasado. Para nosotros es muy bueno. ¿Y qué quiere decir? Que estamos exportando, nuestra balanza de pagos está bien, producimos más, ¿no? Entonces tenemos controlada la inflación. Entonces el modelo está, está ya recuperando toda la economía. En mm. ese sentido estamos bien y por eso es que tenemos que controlar el contrabando. Hay que controlarlo. Y todas las fronteras se siguen controlando. Y a la pregunta, me decía si vamos a eh, descuidar. No, porque eh, lo que hemos hecho es que las Fuerzas Armadas nos den más personal. De acuerdo. Nos han dado 500 militares más y lo van a ir aumentando en función... ¿Cuántos a... estaban trabajando habitualmente en Chile, por ejemplo, la frontera con Chile? ¿Cuántos militares estaban afectados? Están más o menos 600 militares 600. en todas las fronteras. ¿Y ahora que han corresponden agregado 500? 500, que o sea, ya vienen de las Fuerzas Armadas porque lo otro correspondía al viceministerio eh, de lucha contra el contrabando. Eso da la pauta del CEO. de que evidentemente es una, un ataque fuerte, ¿no? eso es Fuerte, un ataque sí. fulminante al, al contrabando. Y vamos a tener obviamente estas represalias. El año pasado hemos perdido 4 millones en las quemas, en las tomas de nuestras de nuestras oficinas en frontera, porque uh -huh. la gente lo que quiere es pasar sin control, pero Perfecto. nosotros los controlamos, se enojan, ¿no? Y ahí es donde nos bloquean, toman las, las, las oficinas. El año pasado en Villazón ya nos quemaron nuestro punto de inspección. O sea, por eso cuando arrancaba la entrevista decía, qué tarea, ¿no? La de comandar la aduana. Exacto. O sea, es una tarea bastante Y es compleja. difícil porque, ¿sabes qué? fallece la gente. Cuatro militares han fallecido sí, es, ya. Es, ha fallecido es, es un nófero. compañero nuestro asesinado por los contrabandistas porque estaba persiguiendo una fila de autos que entraba desde Chile a Oruro lo han asesinado, o sea, no, no tienen miedo. Estamos hablando de un delito igual que el narcotráfico, mucha violencia, sangre, armas, entonces genera mucha violencia y nosotros siempre decimos si la gente tan solo no comprara tanto y no hiciera tanta demanda, entonces ellos no tuvieran a quién vender es, y es, es la es población una compleja, ¿no? y otra y otra cosa tan compleja es que las alcaldías tienen responsabilidad ya en el comercio minorista, es decir, en los mercados. Ellos tienen la responsabilidad. La aduana no puede entrar a un mercado. Nosotros controlamos el comercio mayorista, no el minorista. De acuerdo. Y ves que están dando licencias de funcionamiento a los ropavejeros les, eh, les cobran el, el canchaje, decimos en tarifa, uh -huh. aquí no me acuerdo, es un otro nombre que nunca me acuerdo. El, sentaje, ¿sabes? el pues centaje. El no. centaje. A las ferias donde la gente se sienta a vender estas cosas. Y, y les... nadie controla si es No, pero si le estás si cobrando, le estás claro. legalizando. No prácticamente. Claro. Tal cual. Cuando tienes que decirle, ustedes no pueden vender esto es mercancía ilegal. O muéstreme su póliza, ¿no? Exactamente, o, o, o ha comprado el mercado interno donde está su, su factura. factura uh -huh. correcto, correcto. Entonces las alcaldías lo que tienen que hacer es lo mismo que han hecho cuando ha sido San Juan, que les ha ido muy bien, he visto por los medios los resultados. Eso tienen que hacer en los mercados, verificar si es, eh, si está, eh, si ha cumplido la, las normas de sanidad, de acuerdo. ¿no es cierto? Si ha sido legalmente adquirido, si tiene la importación o tiene la factura, todo este mercado. Entonces la, la las alcaldías en todos los departamentos nos tienen que ayudar y solamente haciendo un esfuerzo conjunto vamos a lograr logra luchar contra este flagelo que azota la economía y de verdad que la azota muy feo principalmente a toda esta gente que está invirtiendo y cree en nuestro país. Seguro que sí Karina agradecerle por la presencia ha sido un placer tenerla acá con nosotros. Le propongo que hagamos un seguimiento a medida que sí. vayan llegando los resultados. Magnífico. Ojalá sean resultados positivos, alentadores, no haya violencia, no haya ese tipo de escenarios. Nos va a encantar publicarlo acá y destacar el, el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas eh, es, gracias. Es importante que la gente sepa, ¿no? Sí. Y que también un poco tome conciencia de que que todos tenemos un rol en este asunto, es. ¿no? no solamente es mirar y pedir y, y exigir, no es cierto sino también actuar un poquito. no Si uno puede evitar en lo posible adquirir cierto tipo de producto, eso sin duda va a bajar la, la demanda y eso va a hacer que la oferta también se, se regule. Ojalá lleguemos algún día a ese a escenario. Ese Mientras tanto eh, estamos acá para, para acompañarlos. Les agradezco mucho y bueno, siempre digo eh, la conciencia, apelar a la conciencia de la gente, por favor cuando vaya al mercado y esté comprando esas cosas baratas, sabe le puede costar la vida a alguien le puede costar que alguien no llegue a su casa en la noche porque ha estado justamente luchando contra el contrabando para que ese producto no llegue y le haga, la, le haga un daño a la economía. Entonces, por favor, pedir a la población boliviana que, que, que nos ayude, que también coadyuven esta lucha muchas gracias. gracias Karina, no ha sido un placer gracias. Karina Cerrudo, la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos, vamos a estar atentos nos interesa sobremanera, ver cómo va desarrollándose este operativo, es un momento muy complicado, la condición es muy favorable para ir obviamente a Argentina, pero atención las consecuencias de ahorita hacer un gran negocio personal o familiar o de un clan, puede traer consecuencias nefastas para la economía nacional, para el conjunto de los ciudadanos, así que bueno, vamos a estar con mucho entusiasmo haciendo el seguimiento respectivo, hacemos eh, la Última pausa de la mañana, enseguida venimos para terminar nuestra primera edición aquí en Avia La Televisión.